Continúa desarrollando información importante en el Estado de La Guaira. Nos vamos inmediato con nuestra compañera Melanie Castillo. Adelante. Aquí, compatriota, primer vicepresidente, se encuentran además de las estructuras intermedias del partido que hoy toda la dirección nacional va a juramentar. Hemos invitado a una vocería, a una representación del liderazgo legítimo. ...del alma de este partido... ...como son las líderes de calle... ...las líderes de comunidad... ...y los líderes de vh ...las estructuras legitimadas... ...electas por el poder popular... ...en cada calle... ...en cada comunidad... ...en cada VC de nuestro estado de La Guaira... ...y que han venido... ...a acompañar... ...a esta estructura intermedia... Tiene absoluta claridad la estructura intermedia que hoy se juramenta estos equipos estadales de la juventud, del partido y el consejo político, nuestra absoluta subordinación a las bases legítimas del partido de Hugo Chávez, del PSV. Quiero decirle brevemente que lo que ustedes están observando aquí tiene nombre y apellido. Este espíritu unitario, esta disciplina revolucionaria que hoy tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado de La Guaira, tiene gran responsabilidad en todo esto nuestro gigante camarada Darío Viva y Jorge Luis García Carneiro. Impresionante... Queridos hermanos, el trabajo dio dado que Darío Viva hizo aquí en La Guaira. Darío construyó este partido en La Guaira. Darío fortaleció la unidad y la conciencia de todos los revolucionarios. Al lado de ese gigante que hoy recordamos más que nunca, nuestro general en jefe, Jorge Luis García Carneiro. No era tarea fácil, mi capitán con la ausencia física de Darío y de Carneiro, mantener la unidad de los revolucionarios, abrazarnos entre todos, mantener la organización política de la vanguardia de un pueblo para continuar dando las grandes batallas y alcanzar la victoria para la revolución bolivariana. Esta madurez que hemos adquirido de forma colectiva es el resultado de la formación política de escucharlo pero sobre todo es el resultado del ejemplo que ustedes nos dan como dirección nacional que nos da nuestro líder Nicolás Maduro que se ha crecido en las adversidades y la lealtad que caracteriza a Diosdado Cabello que en unidad perfecta nuestro hermano mayor Nicolás Maduro conduce en la revolución bolivariana de victoria en victoria de batalla en batalla este equipo mi capitán ...que hoy se juramenta en el Estado de La Guaira... ...no es cualquier cosa... ...el compromiso que tenemos, almirante Alessandrelo... ...no es cualquier cosa... ...este equipo que hoy viene... ...a este acto sagrado... ...de patria... ...tiene la responsabilidad histórica... ...de garantizar... ...librar las más grandes batallas que se nos vienen... ...en los próximos días, en los próximos meses... ...y en los próximos años en esta nueva etapa que el presidente ha llamado del renacimiento de la revolución bolivariana, las tres R.NET, desde el 2022 al 2030, porque nos toca, 200 años después, consolidar la verdadera y definitiva independencia de Venezuela. Para eso, tenemos que tener claridad de lo que pasó. Hace 200 años nos enseñó Julio León Heredia que la conciencia es el resultado de la fórmula de acumular el conocimiento de la historia más la comprensión de la coyuntura y que eso iba a determinar nuestro grado de conciencia, Julio. No aprendimos la formulita ama vez igual a C. Por eso nosotros sabemos que por esta fecha, hace 200 años, lo que mató el sueño de Bolívar fue la conspiración interna de una oligarquía que lograron sembrar las divisiones. ¿Qué estaba pasando en 1823 después de librarse la batalla de Carabobo? Estaba sucediendo que nació un movimiento conspirador, la Cosiata. Empezaban a conspirar contra el sueño de Bolívar. Porque Bolívar sencillamente se había declarado enemigo de la oligarquía... ...al decretar la libertad de los esclavos. Porque fue el único que fue capaz de desprenderse de las riquezas por una causa de libertad y de independencia. Y por eso la oligarquía compró a José Antonio Páez y empezaron todas las conspiraciones, todas las traiciones. De allí, compatriota, lo fundamental, que pase lo que pase, y nos lo dice Nicolás, y nos lo dice Diosdado a cada rato, ¿de qué nos habla Nicolás y de qué nos habla Diosdado? Nos habla de lo que Bolívar clamaba cuando ya estaba firmando su última proclama. ...la necesidad de la unidad... ...nos hablan... ...de lo que nos habló Hugo Chávez... ...el 8 de diciembre... ...cuando vino a inmolarse... ...aquí frente a este pueblo... ...y nos dijo que frente a cualquier adversidad... ...teníamos que siempre estar en unidad... ...en lucha... ...en batalla... ...y en victoria compatriota... ...por eso... ...este juramento... ...este juramento que hoy vamos a asumir... ...no es cualquier cosa... ...los que aquí venimos... Estamos claritos de lo que significa jurar. Estamos claritos del compromiso histórico que tenemos. Esto no es un veinte tú Aquí hay una representación de hombres y mujeres que han estado, que están y que seguirán a la vanguardia del pueblo de La Guaira para garantizar. ...siempre la victoria... ...de la revolución bolivariana... ...frente a cualquier circunstancia... ...por eso... ...agradecemos la presencia... ...de toda esta dirección nacional... ...y aquí estamos Diosdado. ...aquí estamos los hombres y mujeres humildes de la Guaira... ...comprometidos... ...con Chávez... ...con Bolívar... ...con la revolución bolivariana... ...disciplinados... ...con el Partido Socialista Unido de Venezuela dispuesto a asumir desde las entrañas, desde el alma de nuestra gente de los barrios, un juramento para acompañar a esta dirección en todas las batallas que se nos vienen y alcanzar toda la victoria para la revolución bolivariana. Yo quiero pedirle que se pongan de pie para recibir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 Y tú ya te un paro Este es el año. Ustedes saben que este es el año, ¿verdad? Claro, como siempre, pues. Siéntese, compañeros, hermanos y hermanas, por favor. Este es el año. Quiero saludarlos y agradecerles su presencia aquí en este acto convocado por la Dirección Nacional para la juramentación de los, del equipo político estadal del partido, el equipo político estadal de la JPSUV, el Consejo Político del Estado. Aquí en presencia de los jefes y jefas de calle, de comunidad, de VC, Pónganse de pie los jefes de calle, de comunidad, de VCHE, por favor. Bueno, siéntese por favor. Yo voy a comenzar por lo primero. Hermanos y hermanas del de Consejo Político, de los equipos políticos estadales de la SUB y del partido. Ustedes tienen una gran responsabilidad y tienen a quien rendirle cuentas por esa responsabilidad. Al primero que hay que rendirle cuentas siempre es a nuestro pueblo. Pero en este caso la presencia de ustedes está aquí gracias a un hermoso proceso que ocurrió allá en las calles, en las comunidades, en las UVC. Fueron electos estos compañeros, fueron electas estas compañeras para estar al frente de esa responsabilidad y son los auténticos jefes del partido en el territorio. Eso no es necesario decirlo, ¿verdad? Porque cuando es jefe de calle del partido, es jefe de calle del partido. Cuando es jefe de comunidad en el, del partido, es jefe de una comunidad en el territorio, estamos hablando. No estamos hablando nosotros de algo en el aire, es algo tangible, físico, que se puede percibir. Entonces, los jefes directos de estos equipos están ahí sentados con ustedes. Jefe de calle, jefe de comunidad, jefe de UVC, electos por las bases de nuestro partido. Entonces, el trabajo que debemos hacer, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tiene que ser en unidad perfecta, en unidad perfecta, objetivos claros. Esta semana nosotros debemos entregar ya las tareas que debe cumplir. Iniciamos la juramentación y entregamos las tareas que deben cumplir los equipos políticos estadales. El Consejo Político. Y hoy la presencia de ustedes, compañeros y compañeras aquí, no es otra cosa que la legitimación... ...de las autoridades de nuestro partido. ¿Para qué? Nosotros no tenemos autoridades para que vayan a declarar en, en la prensa, en la televisión... ...tenemos autoridades para ir a trabajar con las comunidades, en las calles, en las UVC... ...con los, todos los hermanos y todos los sectores. De todos los sectores. Y uno lee la lista que yo estoy obligado a, a leer para, para conocimiento, pues... ...y se sepa quién tiene qué responsabilidad en el Estado. Uno lee estos nombres y está seguro que es de la, una extraordinaria elección... ...o una extraordinaria selección de compañeros y compañeras... ...para que ejercen las funciones para las cuales han sido designados aquí. Primero José Alejandro Terán. Aquí está. Compañero... Gobernador, pero además líder político del Estado. Compañero José Manuel Suárez Maldonado, alcalde. En la secretaría está el compañero Alexis Rumbo Morillo de Requena. Agitación, propaganda y comunicación, Olga Luisa Figueroa Yepes. En electoral, Marcos Leonardo Meléndez Mata. En formación, Alexis José Toledo Castro. Alexis Toledo, revolucionario desde allá. Toda la vida. Yo le estaba contando a Pedro, mire cómo son las cosas. Él no, me, él no se acuerda, yo tampoco. Pero nos conocimos, nos vimos por primera vez, estaba preso este señor. Estaba preso en La Pica, este caballero. Y yo iba a visitar a unos compañeros allá, estamos hablando del año 70 y qué, 78, 79, por ahí. Y allá estaba Alexis Toledo, preso ya, perseguido por los gobiernos de la Cuarta República. Y hoy aquí está, de pie, líder revolucionario, en formación de nuestro partido. Mujeres, mujeres, mujeres, Yubisa y del Carmen, Córdoba, Azócar. Trabajadores y trabajadoras, Jesús Vicente Delgado. Asuntos internacionales, Víctor David Salcedo Arana. Comunas, María Gabriela Vega Sosa. Movilización y evento, Roy Versojo Riva. Movimientos sociales y gran polo patriótico, Jaini Samari Pinto Martínez. Asuntos regionales y municipales, Giuseppe Alessandro Alessandrero. Asuntos religiosos, Rudy Carolina Puerta. Me están corrigiendo que me comí uno de la lista, yo soy un señor mayor, ustedes me pueden entender. Y pasé por alto al organizador, Anderson Yerny Morillo. Inmediatamente el de organización del partido a nivel nacional dijo, falta uno ahí, pero ustedes me perdonan, ¿verdad? No fue mi intención. Juventud, Yurey Videl Valle y Triago López. Misiones y Grandes Misiones, Daniel José González Morojoima. Defensa Integral de la Nación, Luis Javier Vivas Blanco. Finanza, Alan Daniel Mata Ramírez. Economía Productiva, Kirie José Gómez Celada. Enlace Territorial 1... ...Carlos Reinaldo Andrade Torrealba... ...Carayaca El Junco... ...Enlace Territorial 2... ...Nayades Yulay Pérez Pérez... Katia Alamar... ...Enlace Territorial 3... ...Edgar Arturo Urbina Colombari, ...Urimar y Carlos Zublé... ...Enlace Territorial 4... Mireya Carolina Pérez Zapata. Maiketía La Guaira. Enlace Territorial 5. Pedro José Rodríguez Martínez. Macuto Caraballeda, Enlace Territorial 6. Agustín José Camacho Liendo. Nayuatay Caruao y sus alrededores. Oma Chupa, La Sabana y Afines. Directores políticos, Alirio José Nieto Morales, Alberto José, Alberto José Bellorín, Catiusca Coromoto Hernández, William Omar Solórzano Moreno, Nelare Coromoto Bermúdez Pérez, Jorge Luis Montaño, Juan Luis Laya Rodríguez, ...José Alejandro Curbelo Sojo... ...Miguel Ángel Montes... Cali Liliana Rivas Ramírez... Anarelis Merentes Hinojosa... Thaís Yaguarí Rojas Ponce... ...Andrea Margarita Solorzano Moreno... ...Pilin Joana Morales Puerta... Listo, equipo político estadal, ¿verdad? ¿Me faltó uno? ¿Me pasó alguno? No, todo bien. No Consejo político del Estado: Manuel Vicente Grillo Aguilar, Cruz Gregorio Quesada Díaz, Nectali Ruiz, Jesús Rafael Cumare Blanco. Hernán Gabriel Toro Hernández. Omar Rafael Bolívar Lozada. Carlos Alfredo Yaguas Hernández. Simón Rojas. Yasmin Yamira Reyes Lorca. John Alexander Coliver Cabello. Primo mío, no sabía yo, ¿eh? Todos los cabellos son primos. ¿sí? Los que se portan bien, el que se porta mal, fuera. Los, los urde, yo no soy sectario, mentira. Los urde Rosario Fernández Hidalgo. Horacio Antonio Pinto Vargas. Leandro Segundo Rojas Mateu. Yudicei del Valle López Segura. Y el equipo político de la juventud, Mario Castillo, enlace de la dirección nacional. Mario Castillo. Yurei Vitriago, coordinadora estadal. y está. Yender Álvarez organización. Francisco Velázquez, secretaría ejecutiva. Carlos Oropeza movilización y eventos. Yoandri Carrasquel, formación ideológica. Daniel Rivas, Comunicación, Ruander Gil, Asuntos Electorales, Raúl Jiménez, Relaciones Internacionales, Ángela Ayarse, Asuntos Religiosos, Nayarí Palacios, Economía Productiva, Edirelli Sequera, Mujeres Jóvenes, Samuel Mayora, Sexo Gabriel Monasterio, Ecosocialismo. Nairobi Rodríguez, Cultura. ¿Le Eduardo... faltó? Eduardo Sánchez, Finanzas y Logística. Ustedes me entienden, ¿verdad? O oh, vale, yo veo fino. Mira, veo de aquí, ve. Esteban Ortiz, Deporte y Recreación. <risa> Maricel Dacoba, Educación Media. <risa> Víctor Gil, <Hill>, Educación Universitaria. <risa> Leudimar Castro, Movimientos Sociales. <risa> María Valentina Vargas, Comunas. Yo. Hankey Bandar, gran polo patriótico. Brian Salazar, clase obrera joven. Ana Guisi, asuntos municipales. Nelson Ma... Nelson Magallanes, ¿qué es eso? Nelson Magallanes, misiones y grandes misiones. Samantha Zavala, seguridad y defensa. Gaudí Rodríguez, jefe del Junco Carayaca. Irvin Díaz, jefe de Catia Lamar. Jefe de eje, Catia Lamar. Laudimar Simosa, jefe de eje Curimare Carlos Sublé. Encel Ávila, jefe de eje Maiquetía La Guaira. Gleisimar Rodríguez, jefe de eje Macuto Caraballeda. Darío Díaz, jefe de eje Naiguatá Caruao. Sanín Nieves, director político. Carlos Ávila, director político. Samir Castillo, director político. Armando Abreu, director político. ...Victoria Requis, director político, directora política... ...Laura Pacheco, directora política. Miren... ...Ustedes tienen una gran responsabilidad todos... ...todos tenemos una gran responsabilidad. Todos y todas. Todos y todas... Todas, más, más todas que todos. Porque las mujeres, las mujeres revolucionarias están al frente de casi todas las tareas del partido. Eso es garantía de victoria. Atraviesan transversalmente el eje de organizativo de nuestro partido. Y donde está la mujer, ustedes saben que ahí hay, hay responsabilidad, hay entrega, sacrificio, compromiso, lealtad, honestidad, amor, trabajo, dedicación, esperanza, luchas, batallas y victorias. Y nos toca en estos tiempos, ¿no? Porque yo quiero dejar claro ante este equipo de dirección política que son ustedes. Porque esa es una de las cosas que nosotros debemos hablar con nuestro pueblo. Conversar con nuestra gente. El imperialismo norteamericano no nos ha quitado ni una sola sanción a Venezuela. Ni una sola. Hay gente que se confunde. Y quiere confundir al resto de los compañeros. Haciendo creer que Estados Unidos ya nos levantó las sanciones. Que en Venezuela no hay sanciones. No, seguimos igualitos, no podemos vender el petróleo. No podemos vender el oro, no podemos eh, controlar, administrar las cuentas que tiene el Estado venezolano en el extranjero. No podemos comprar alimentos, no co podemos comprar medicinas. Nos tienen bloqueados, sancionados, amenazados el imperialismo norteamericano. Porque hay quienes hacen tremendos análisis, dicen que son revolucionarios además, ¿no? Hacen tremendos análisis de la situación del país y se les olvida... ...el momento por el cual está atravesando este país. ¿Se les olvida que de cada 100 dólares que recibía este país... ...hace 7, 8 años, ahorita está recibiendo uno. Mejoró, llegó a 2, pero volvimos a bajar a 1. Gracias al bloqueo y las sanciones del imperialismo norteamericano. Entonces cualquier análisis que se haga a partir de ignorar... ...la situación real de Venezuela... ...es un análisis al menos malintencionado... ...con intenciones de confundir a la propia militancia... ...y nosotros tenemos que ir a hablar con nuestra gente... ...y decirle muy claro... ...el sacrificio que se hace todos los días y todos los meses... ...para pagar sueldos, salarios, para el CLAP... ...para traer las medicinas, las vacunas... ...eso es extraordinario... ...no lo hace solo el gobierno, también lo hace nuestro pueblo... ...porque nuestro pueblo ha entendido muy claro eso... ...los sesudos analistas que se la dan de inteligente, no lo quieren entender. Por eso esta revolución se ha mantenido de pie, porque no depende de sesudos analistas, sino que depende de un pueblo que es sabio, de un pueblo que tiene conciencia, de un pueblo que sabe la situación en la cual nosotros estamos metidos. Y este acto, hermano gobernador, de juramentar estos equipos, tiene que ver con eso, con la presencia del partido político más grande de Venezuela del partido político que llega a cada rincón de este país, a cada calle, a cada comunidad, en cada centro de votación, a cada sector debemos llegar. Debemos llegar a los trabajadores, a las mujeres, a los jóvenes, a los pescadores, a los campesinos, a la sexodiversidad, a los, a los sectores religiosos, a todos los sectores, sin sectarismo de ninguna naturaleza. Aquí no vale mi grupito porque aquí no está en juego tu grupito, aquí está en juego la revolución bolivariana. Aquí está en juego ¿eh? la patria, pues, la patria. Entonces eh, hay que, que hablar mucho con nuestra gente, hay que conversarlo en las reuniones que tenga. Mire, un jefe de calle tendrá mucho más poder, si es lo poder lo que andaba buscando, si es capaz de reunir a toda la militancia de su calle... Si es capaz de reunir a toda la comunidad, toda la gente que vive en su calle para discutir los problemas de la calle. Y que esa calle sienta que ese es el vocero auténtico de una comunidad, de una calle, de una vhb ¿Ustedes creen que al hermano gobernador, al hermano alcalde le va a molestar que venga una comunidad organizada y le diga, mire, tenemos este problema? No le va a molestar. No le va a molestar. Buscarán la solución del problema entre todos entre todos, y el hermano gobernador sabe que cuando se cierran todas las puertas, siempre queda alguna ventana abierta. Llame para Caracas, yo estoy a la orden, siempre lo he dicho, que estoy a la orden del Estado de la Guaira para lo que sea. Siempre lo he dicho. Y uno... Uno sabe, recuerden, yo en algunas oportunidades he dicho aquí, que por aquí por la Guaira no van a pasar. Ustedes saben que no, ellos no van a pasar, ¿verdad? Eso no es cover, eso no es mentira. Ellos intentaron meterse por aquí, por Macuto ¿y qué les pasó? Eliminada la amenaza. Eliminada la amenaza contra la paz de este país. Recuerdo perfectamente, 11 de abril, 12 de abril, ¿qué ocurrió aquí en La Guaira? Tomaron el peaje, por ahí no pasaba nadie. No pasaba nadie. Tomaron los sectores vulnerables del Estado. No pasaba nadie. Yo lo sé porque yo estaba aquí en La Guaira ese, esos días. Hasta fui a... ¿Cómo se llama el pueblo que está aquí en la entrada? Montesano. Ahí toqué una cacerola con una gente y cuando vi que venía un gentío me fui. Eso fue el día 12. El 12. O sea, no nos van a echar el cuento de lo que es capaz este pueblo. Entonces nosotros, defender la revolución somos la cara, si pasan la guaira que se van a encontrar, con Caracas, entonces no deben pasar la guaira. El que venga que se quede aquí, que no pase de aquí a la guaira. Ellos lo saben en verdad, ellos lo saben, ellos lo saben y respetan esa situación. Cuando intentaron por ahí en su locura, sabían que iban a fracasar, sabían que este pueblo no los iba a dejar pasar sabían que este pueblo iba a defender la revolución bolivariana y así fue. Ahora, nuestra gente en la calle, hermanos y hermanas, no subestimemos nunca lo que diga el pueblo, escuchémoslo, el pueblo es sabio, confío más en la sabiduría de los pueblos que en los sabios estos individuales. Los pueblos han sido sabios toda la vida. Cuando yo digo que el hermano gobernador, el hermano alcalde, uno los ve en la calle. Es la escuela de, de García Carneiro, pues. La escuela de darle la cara a los problemas y no escondérsela a los problemas. Es la escuela que se ha venido aplicando aquí. Es la escuela de, de la respuesta, inclusive la respuesta afectiva a veces. Porque el pueblo a veces entiende perfectamente cuando no hay recursos. Cuando tú le dices, mira, hermano, yo no tengo plata, voy a ver si la consigo. Lo entiende más a que no le den la cara, a que le den la espalda. Eso lo entiende el pueblo de manera perfecta, este pueblo es sabio y consciente. Entonces esa tarea la va a tener este equipo de dirección política que debe acompañar a las estructuras de gobierno y debe acompañarla con trabajo, con dedicación, con lealtad, suprema lealtad. Yo le decía a unos compañeros que ya la lealtad no es un valor individual. Ya la lealtad no es que este es leal o aquel lea es leal, no, no. Una revolución verdadera va tomando forma cuando la lealtad se convierte en un valor colectivo. Cuando usted ve que hay una vanguardia de venezolanos y venezolanas, que a pesar de los ataques, que a pesar de las sanciones, que a pesar de los bloqueos, están ahí de primeros en vanguardia en defensa de la revolución. Y salen a votar, a organizarse, a trabajar. Esto tiene un valor extraordinario y solo lo tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros no estamos esperando que el viento sea favorable. Nosotros no estamos esperando que la marea sea buena. Nosotros somos, pero somos. Somos chavistas, somos revolucionarios, somos antiimperialistas, somos bolivarianos. Somos compañeros unos y otros. Por eso la invitación a trabajar con lealtad. Que nadie permita que desde el partido o desde algún sector cercano intenten dividir la fuerza revolucionaria Eso hay que pararlo de una vez hay que pararlo de una vez llamando a los compañeros siempre lo he dicho si usted tiene un problema yo tengo un problema con Naúm, Dios te cuide ¿qué debo hacer yo revolucionario? yo llamo a Naúm, ¿vale? Epa Naúm, ven acá hermano ven acá ¿qué está pasando con esto? y uno hace el llamado de atención el reclamo el reclamo entre compañeros, entre amigos. Si es amigo, de verdad puede hacer el reclamo que sea, nadie debe ofenderse. Si no es amigo de verdad, a veces los reclamos ofenden, pero igual hay que escucharlo. Igual hay que escucharlo. Igual es esto, viene otro compañero y me dice, no, Pedro Infante está hablando tal cosa de Naún. ¿Qué debo hacer yo si soy un dirigente, un líder? Yo agarro y siento a Pedro Infante y a Naún, ¿Qué dijo usted? Pero no para ponerlos a pelear, no para ponerlos a pelear, sino para que de ahí salgamos agarrados de la mano los tres a seguir luchando por la revolución, a convencernos de la necesaria unidad. Porque eso no, nos va a hacer falta. ¿vale? Nadie puede, puede erigirse como la verdad absoluta, como el que se la sabe toda. Mire, el presidente Nicolás Maduro da el ejemplo perfecto en eso. El hermano presidente, cuando tiene que tomar una decisión de Estado, llama al alto mando político de la revolución. Y nos sienta, aquí hay algunos compañeros que son del alto mando. Y todos podemos opinar, damos la opinión. Si el tema es militar, convoca al alto mando político militar. Y todos dan su opinión y se toma la decisión. Después que se toma la decisión, es la decisión de todos los que estábamos presentes. Y a salir a defender esa decisión. No es que el presidente llega, vamos a hacer tal cosa. No, él ha dado el ejemplo, ¿vale? Un mando colectivo, una dirección colectiva, una dirección colectiva es revolucionaria. El individualismo no llega a ningún lado. Ah, cuando se meten en tremendo rollo, entonces si sí quieren que los apoyen. Es una mantequilla, si la vida es un gamón, ¿verdad? ...la dirección colectiva necesaria como proceso transformación de la toma de decisiones. Y es una es una cosa hasta bonita. Yo lo puedo decir, y con esto estoy seguro que, que no, no... Mire, hay a veces que después que se discute... ...la decisión que se toma no es, por ejemplo, del que la propuso. Incluye el presidente. Y ese tiene que salir a defender la decisión que se tome como propia. Ustedes no nos ven, nosotros yo le decía hoy a la dirección nacional, a la dirección de la J.P.S.U. que estuvimos reunidos aquí, y agradecemos al gobernador la invitación, que la dirección nacional del partido ejemplo, da el ejemplo de coherencia política. Nosotros los problemas los discutimos adentro. Y decía la necesidad de que la juventud haga ese mismo, ese mismo modelo, de unidad, de solidaridad, de compañerismo. El que se mete con uno, se mete, pero todos debemos, deben portarse bien. Porque nosotros no vamos a salir a defender vagabundo. Nosotros no vamos a salir a defender los que no, los que no van por el camino que debe ser. 12 compañeros, les toca esa tarea. Estamos dispuestos a cumplir, la verdad. ¿Hay alguno obligado de los que van a asumir nuevas re responsabilidades? Calle, bueno, digo ahora, o calle para siempre. Esto es un compromiso, un compromiso de lealtad absoluta al partido, a la revolución, al compañero Nicolás Maduro, a nuestro pueblo, a nuestro pueblo al legado del comandante Chávez. Al legado del comandante Chávez. La juramentación es un acto simbólico de un carácter espiritual, ético, ético, necesariamente ético. Quien, se, quien jura se compromete, quien se compromete pone por delante lo único que en verdad tiene su palabra. Si no cumple con su palabra, queda expuesto o queda expuesta para toda la vida. Y uno siempre, simplemente le dirá, no, tú no tienes palabra, tú no sirves para esto, ¿ves? ¿eh? Para esto sirve el que se juramentó, se comprometió y no le ha temblado el pulso ni anda guavineando por ningún lado. Entonces yo le voy a pedir, compañeros y compañeras, que nos pongamos de pie. Aquí. ¿Dónde está el compañero del Consejo Político? Pase por aquí, de la JPSU, Terán... El padre de Bolívar, eh, el alcalde pasa por aquí también, todos los que van aquí. El padre Bolívar tomó el juramento al Monte Sacro. Era un niño. Era un niño apenas. Nosotros, el movimiento bolivariano revolucionario 200, éramos unos niños cuando nos juramentamos. Cuando le digo niño, 20, 21 años. Y asumimos esto con responsabilidad, el comandante Chávez era un niño, un joven, 26, 27 años, y asumió la responsabilidad que tenía y no le estuvo huyendo jamás a las consecuencias de esa responsabilidad. Entonces este juramento es un compromiso de vida, es un compromiso de vida, quien jura de esta manera pone en juego eso, su palabra y su vida, porque uno no va a poner en juego, no, voy a poner en juego 10 mil dólares, no, aquí no pone sus palabras, y a la hora de la chiquita, pone su vida, igualito, por la patria. Aquí todos estamos dispuestos a jugarnos la vida por la patria, por la revolución. Eso no es mentira, pues. Eso no lo puede decir la oposición. Ellos se la juegan por sus propios intereses, de grupo, de dinero, intereses bastardos, intereses que no tienen nada que ver con lo humano, sino más bien con, con los acuerdos de, de oligarquías, de grupos financieros, de mafiosos que ven a la política como un negocio y no como una razón de vivir. Entonces les pido que levantemos la mano izquierda, la que está al lado del corazón. Los jefes de calle están viendo y son testigos, y jefes de comunidad, porque son los jefes de ustedes. Son los jefes de nosotros, pues, de todos nosotros. Vamos, pues. Juro por el Dios de mis padres. Juro por, mi honor. juro por mi honor, juro por mi vida, juro por ellos que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, ni a mi alma. Hasta, lograr. hasta lograr romper, romper. las cadenas, las cadenas. Que, por que por voluntad de los poderosos, de los poderosos. y del imperialismo, imperialismo norteamericano quieren Someter, ¡Someter a nuestro pueblo! A nuestro pueblo. Yo, yo, parte del equipo estadal, parte del equipo estadal. yo, yo, parte, yo de la parte de la juventud, yo, parte del Consejo Político. ¡Juro por Chávez! ¡Juro, Juro. Por, Bolívar. por Bolívar! ¡Juro por, Juro. Juro. Juro. por, la, patria. por la patria! ¡Juro, Juro. Juro. por el PSUV! Que cumpliré, que cumpliré y haré cumplir, haré cumplir reglamentos, reglamento, libro, rojo, libro rojo, declaración de principios, declaración de principios y, estatutos, y estatutos de nuestro, de nuestro partido, partido para lograr, para lograr alcanzar, alcanzar las victorias la victoria, de, la de la revolución en todos los procesos. En todos los procesos. Que vengan, que vengan, sean, sean electorales, electorales o a defender la patria. Lo juro, lo juro, lo juro. Hermanos y hermanas, quedan ustedes juramentados como equipo político estatal del PSUV, como equipo político de la JPSUV y como consejo político de nuestro partido. Quiero entregar de manera simbólica el libro rojo. Señor compañero, compañero gobernador, lo felicito, la felicito y vamos a hacer lo que sabe hacer el chavismo, luchar y vencer, luchar y vencer, vencer. con Nicolás, con Chávez, con Bolívar, nosotros. ¡Que viva la patria! ¡Que viva, ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva, ¡Que viva Maduro! ¡Que viva, ¡Que viva el PSUV! ¡Que viva! ¡Que viva la Guaira! ¡Que viva! ¡Independencia y patria socialista! ¡Del año de los tiburones! El Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, destacó que estos nuevos liderazgos tienen una gran responsabilidad con la patria. Además que deben rendirle cuenta al pueblo quién fue que los eligió. Indicó también que esta semana será entrega de las tareas que deben cumplir el equipo político estadal del partido, el equipo político de la juventud y el consejo político de la Guaira para afianzar el proceso revolucionario. Llamó finalmente a trabajar con lealtad y es que la elección colectiva es necesaria como proceso para la toma de decisiones y bajo el juramento sagrado el equipo político del estado la guaira se comprometió al servicio del pueblo ponerse a su lado y trabajar de forma incansable de cara a los próximos retos políticos y sociales del país con estas imágenes de alegría concluye este acto revolucionario y retornamos el contacto a los estudios adelante